En hiperlimpieza podrá encontrar una selección de guantes desechables de vinilo de diferentes tallas. Son aptos para centros sanitarios, centros de día, residencias e industrias alimentarias. En primer lugar, contamos con guantes transparentes de vinilo sin polvo, un material plástico resistente. No está esterilizado, tiene los puños reforzados para no enrollarse y es muy fácil de poner. Este guante está disponible en varias tallas. Para una mejor inserción del guante, disponemos también de guantes transparentes con polvo. No están esterilizados e igualmente cuentan con refuerzos en los puños. Cómodos de poner y de usar, también están disponibles en varias tallas. Contamos con guantes aptos para la industria alimentaria. Son sin polvo y de color azul para detectar mejor las partículas. Poseen puño reforzado para un mejor agarre. Se encuentran disponibles en diferentes tallas. También podrá encontrar guantes de polietileno de talla única, transparentes y ligeramente rugosos, altamente utilizados en autoservicios de supermercados y centros comerciales, así como en gasolineras. De igual material son nuestros guantes de veterinario con una alta longitud y de talla única, aptos para clínicas o granjas. Finalmente disponemos de una selección de dispensadores de guantes fabricados en acero para uno o más estuches y disponibles en diferentes colores y tamaños.